Excelente. Bueno, damos la bienvenida en este momento a la licenciada Micaela Zajar, que nos va a acompañar con la segunda parte de este interesante webinar. Pues, eh, presentarla. Eh, bueno, licenciada Zajar, qué gusto que esté con nosotros nuevamente. Eh, nos ha acompañado en muchas ocasiones y pues es un gusto que estemos nuevamente el día de hoy. Eh, les presento rápidamente a la licenciada Zapja, Micaela Zapja es experta en marketing digital y nos va a dar algunos tips en relación a lo que nos ha hablado el licenciado Céspedes, el tema de la fotografía y qué, qué nos podría ayudar esto para poder subir mejores trabajos a la red, en, en qué tipo de redes es más buscado esto, qué tipo de información nos sería útil. Bienvenida eh, nuevamente. Muchas gracias licenciado, eh, muy buenas noches. Y bueno, ya saben que feliz de poder aportar de alguna manera y también abrir la mente a todos, ¿no? De lo que realmente tenemos que profesionalizar, que creo que es el sentido de este diplomado, ¿no? Que nos hemos olvidado de profesionalizar muchas cosas que estamos haciendo como tareas corrientes en la, en, hoy en día. Entonces va un poquito por ahí. Eh, ¿Puedo empezar si quieren? sí Adelante, por favor. Perfecto. Eh, a ver... Lo que pasa es que yo me estoy viendo en pantalla, no sé si todos me llegan a ver como en la pantalla completa. Sí. Sí, perfecto. Ah, ya, perfecto. Está bien, entonces. Bueno, si se dan cuenta mucho, no voy a, no voy a presentarles una presentación como tal. Antes de que se me pase, quiero rescatar algo que dijo el licenciado anterior dándoles la, la, la conferencia, la charla sobre la fotografía, algo que es muy importante no solo en el tema de fotografía, sino en todo el trabajo que uno pueda realizar dentro de lo que es el, el mundo online, que es hacer las cosas con propósito. Si no tenemos un propósito, un objetivo, nada sirve de lo que hagamos. Entonces eso es bien importante para que tengamos éxito. Por ese motivo he querido rescatar esto. Antes de adentrarnos a lo que vamos a, digamos, conversar un poquito más, quiero mostrarles un video corto. Sobre lo que es para mí el marketing digital. Porque está claro que si no comprendemos lo que es esto, va a ser muy difícil que podamos progresar en todo lo que hablemos ahora y veamos en el diplomado. Realmente hay que comprender primero algunos conceptos, ¿no? Y tener súper claro eso. Entonces voy a mostrarles yo este pequeño video y ya me avisan si se escucha, se ve bien, por favor, si... Sí para evitar los problemas. Venga, pues sacas. solo si te construyes de la parte, no? Sí, estamos muy separado. ¡Al fin! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! <risa> A regalarse. de la Coca-Cola, la felicidad, entregar felicidad. Y con esa campaña, literalmente, la Coca-Cola está cumpliendo su propósito. ¿Y por qué les digo qué tiene que ver ese video con marketing digital? A mi criterio, Los, el medio que está usando esos cajeros automáticos, digamos, en, en otras palabras, que se llama cajero de la felicidad para la Coca-Cola, son digitales. No estarán conectados a Internet, pero son digitales. Y a ver, y creo que está como mal manejado el concepto del marketing digital porque en realidad no solo es enfocado al Internet, ¿no? Es la palabra digital, estamos hablando de muchos otros medios digitales. Entonces un poquito de eso quería yo como contarles para que podamos, digamos, abrir nuestra mente acorde con los conceptos que tenemos, ¿no? Y también saber sacar nuestras conclusiones, que es tan importante. Aparte de eso, hablando del marketing digital, también me gustaría comentar un poco sobre el marketing tradicional. En realidad no podemos decir que es digital y tradicional, no. ¿Por qué? Porque el marketing, el marketing en general es uno. Entonces, eh, en lo que vamos a trabajar, en las redes sociales, en social media, el posicionamiento y todo lo que vamos a ir viendo, vamos a enfocarnos en esto, en lo que debemos trabajar como marketing, pero llevado a los medios digitales. Entonces, esa es la gran diferencia. que o sea, la, la gran diferencia es esa, en los medios que utilizamos, pero no en la forma en la que tenemos que trabajar. Por ese motivo, tenemos que profesionalizarnos. Porque si uno, no, si uno de nosotros, de repente, no entendemos muy bien lo que es marketing y el trabajo estratégico por detrás, ¿cómo vamos a funcionar en el digital? Mal. No vamos a tener éxito ni vamos a tener resultados. Porque aquí se tiene que trabajar de forma estratégica y eso es súper importante en lo que es el marketing digital y el social media. Menciono mucho el marketing digital porque social media está dentro del marketing digital. Es uno de los medios que existen, porque existen muchísimos medios. ¿No es cierto? Entonces, por eso es tan importante. Otro de los puntos que eh, quiero tocar a la planificación, que obviamente está dentro de lo que es el mundo estratégico. Ahí va los, el propósito, los objetivos que les he mencionado. Si yo no sé a dónde quiero llegar, yo no puedo armar una estrategia, incluso en las redes sociales, o sea, no lo puedo hacer. Voy a publicar como sea, lo que sea, cuando tenga tiempo, lo que me salga en el momento, algo que no nos va a funcionar. Nos funcionará una, dos, tres veces y después ya no. O nos vamos a enloquecer tratando de hacer publicaciones eh, porque no habías publicado ayer y, quiero, y tengo que publicar y lo voy a hacer mal, porque no hay una estrategia por detrás. Entonces, esto es súper importante. ¿Yo qué estoy buscando con estas publicaciones? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con una presencia online en social media? ¿Por qué quiero estar en una plataforma específica? ¿Por qué quiero estar en Facebook? Si mi público está en Instagram, digamos, un ejemplo. No tiene sentido, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer este trabajo de social media. Parece súper sencillo, pero no lo es cuando lo queremos profesionalizar, cuando queremos trabajar para una marca. Tomar una foto a un producto y subir no es la idea, no es el sentido. Hay muchas cosas que tenemos que hacer para que esa fotografía realmente llegue a la gente que deseamos. Como los textos que vamos a agregar. Lo que vamos a añadir alrededor de la fotografía, como nos han mostrado anteriormente. Cosas que se supone que van a llamar la atención y que no vamos a hacer una venta directa. Nadie está en las redes sociales para comprar. Yo no creo que ustedes hayan ingresado a Social Media, sus cuentas en Instagram, en Facebook, buscando comprar productos. No No ese es el sentido de estas plataformas. El sentido es social. Entonces, lo que tenemos que hacer, obviamente, es entregar contenido de interés y solucionar problemas a la gente. Si yo no le soluciono problemas a la gente, se van a olvidar de mi marca. Sencillo. Entonces ahí está eh, como lo principal de estas plataformas y de lo que nos estamos olvidando muchas veces, especialmente los emprendedores. Publicamos productos, productos, productos, porque pensamos que así lo vamos a vender y no funciona así. Entonces esto es súper importante. no Ya que nos, nos hemos adentrado en estas plataformas de social media, eh, vamos a, quiero, quiero recalcar, digamos, como que las que vamos a ver más a detalle, que es Facebook, Instagram, YouTube y bueno, me voy a quedar ahí. Vamos a tocar, yo creo, algún po un poco también de TikTok, a pesar de que no es la plataforma más utilizada en Bolivia. Ahí les, les dejo con ese chip para que lo investiguen. No es. Entonces hay plataformas mucho más usadas que funcionan mucho mejor que Facebook e Instagram. De repente se vuelve más viral TikTok, pero no es la más usada. Entonces hay que tener claro a qué público vamos a llegar para que esto funcione. Si mi público no es tan joven, no tengo por qué estar en TikTok. Entonces, cosas así vamos a, vamos a detectar, vamos a saber cómo segmentar, que es súper importante cuando hacemos publicidad, cuando pagamos a las plataformas para aparecer en primeros lugares. Hay que segmentar, hay que seleccionar al público al que queremos llegar. Y esa selección nos lleva tiempo. Y es muy importante entenderla y saber cómo hacerlo para que funcione para que sea una inversión y no sea un gasto. Entonces, más o menos va por ahí el tema de las plataformas de social media. Al finalizar en esta parte vamos a centrarnos también un poco a ver Whatsapp Business, que el Whatsapp Business está enfocadísimo al tema de atención al cliente. Existen muchos medios, sabemos, el Messenger, eh, Instagram tiene su propio inbox, hasta YouTube aunque no lo crean. Pero el WhatsApp es más usado en, muchas, en muchos sectores. Muchas personas prefieren utilizar este medio. Entonces hay que trabajar de forma profesional. ¿No es cierto? Entender esto. Entender cómo funciona el WhatsApp Business. Y no usar nuestro perfil de WhatsApp corriente y común. eso también es importante. Y saber cómo integrar las plataformas WhatsApp, Facebook, Instagram. Que acuérdense que es la plataforma, la empresa Meta. Entonces hay que acordarnos que es meta la empresa, no hablar de Facebook como todas, porque no es así. Hoy en día se llama meta y eso es también importante, incluso en saber conceptos, porque al momento de hablar o conversar con un cliente, con una empresa, con quien quieran hacer un trabajo, es necesario saber los términos. ¿Cómo yo lo voy a explicar y me va a entender lo que le estoy diciendo? Si esa persona de repente no sabe ¿no? a qué me estoy refiriendo, qué es meta me van a decir. Y, de hecho, al principio creo que todos nos confundíamos por el cambio. Entonces hay que tener claro que Meta está relacionado a todas las empresas estas, a todas estas plataformas. no Por otro lado, eh, hay algo que tenemos que tocar y que también está súper enfocado al tema de contenidos, que, lo, que es lo que hablamos hace un momento, es el posicionamiento. Hoy en día, el posicionamiento de una marca, sea, perdón, en Google, sea en YouTube, sea en las plataformas de social media, Está basado en el contenido. ¿Por qué yo llego a leer un artículo en un blog? Porque me interesa. No voy a llegar de casualidad ni me voy a quedar a visitar más páginas de casualidad. Y eso es gracias al contenido de valor. Por ese motivo es tan importante el contenido. Existen muchas otras técnicas para posicionar principalmente un sitio web. Aparte del contenido. Pero el contenido es la clave del éxito. Entonces, ahí sí tenemos que apuntarle a la perfección, no solo para un sitio web, no solo para un blog, para las plataformas de social media, que es lo que les había mencionado. Saber hacerlo de forma estratégica, saber llegar al potencial cliente, bueno, primero a la audiencia general para captar su atención y que sean potenciales clientes nuestros. Eso es lo que buscamos como empresas. Y esa es la forma en la que debemos trabajar, saber en qué horarios debería yo compartir una publicación, qué tamaños tendría que usar. Existen muchas cosas que hay que ver, que no es, no es agarrar y así nomás. Nada es así nomás en el marketing. no Es súper movido, eso sí, hay que saber cómo transformarnos, hay que saber eh, ser flexibles, pero dentro de parámetros profesionales, estratégicos y de conocimiento. Y por el hecho de que el mundo digital y la tecnología avanza todo el tiempo a paso acelerado, a pesar de que de repente hoy vemos una cosa y mañana cambia, es muy importante y necesario capacitarnos. Porque si no, va a ser muy difícil comprender el cambio siguiente, porque no entendimos la primera parte. Entonces sí es importante capacitarnos, importante profesionalizarnos. Voy a seguir recalcando, porque aquí hay mucha gente, yo veo a veces en las plataformas que se creen gurús de los medios digitales. Pero saber un poco de tecnología no nos hace expertos ni profesionales en el área del social media marketing, no nos hace. Porque hay una carrera y hay un estudio por detrás que es marketing. Así de sencillo. Entonces, por eso es tan, tan importante esa, ese aprendizaje de marketing como tal y saber la estrategia y saber cómo trabajar, cómo llegar a los potenciales clientes, cómo conectar, cómo atenderlos como clientes. Que me disculpen, me disculpo con todo Bolivia porque lamentablemente nuestra atención al cliente en Bolivia es muy mala, pésima en, en medios digitales y por eso es tan importante saber trabajar estas plataformas en la sección de atención al cliente ahí hemos visto que vamos a ver un poco de WhatsApp y vamos a ver en las otras plataformas igual tips ahí para poder atender bien a los clientes formas de automatización de respuestas automáticas y todo eso que es clave de nada me sirve poner un recontenido un reproducto si yo no voy a atender bien seguro que esa persona no va a querer volver a comprarme o no va a querer comprar directamente esto es bien y bien importante entonces, un poquito va por ahí el, el tema. Eh, Jorge, yo no sé cuánto, la verdad, no sé cuánto tiempo llevo. Yo he hablado nomás un poco rápido y ya, no, no, no, no sé cuánto tiempo llevo. Me encantaría un poquito, hasta si tienen dudas los que están aquí, a veces es más productivo poder responder algunas preguntas de, de, de los estudiantes que hablar y explicar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que con eso van a, van a quitarse dudas de la temática, de lo que se va a ver en el diplomado y que esté enfocado a todo lo que hemos conversado en este momento. Me parece que va a ser un poco más productivo por ese lado también. Gracias, Micaela. Sí, creo que, que lo que podemos hacer es responder unas cuatro o cinco preguntas máximo de los estudiantes. Por favor, que levanten la manito y pues Micaela nos va a dar una retroalimentación. Levanten siempre la manito para que por favor se pueda eh, escucharle su pregunta. Claro que sí, lo escucho, con todo gusto. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Por favor, adelante. Levanten la mano, por favor, todos los que tengan dudas. Bueno, creo que ha estado bastante clara ambas explicaciones. Muchísimas gracias, licenciada Micaela. Muchísimas gracias, licenciado Javes. Y muchas gracias por acompañarnos en este webinar, estimado licenciado Durán. Vamos a dar por finalizado el webinar.